Oh, ¿ya has vuelto? Sí, sí, tengo que encontrar algo. Rápido. Vamos, Frix, piensa. Oh, ¿qué tal ese jarrón? No, es demasiado grande, no sirve. Tiene que haber algo. Espérame, Chloe. Oh, se está tomando su tiempo, eh. Quizás, uh... ¡He vuelto! ¡Ya era hora! ¿Qué era lo que estabas haciendo? Toma. ¿Qué? ¿Una bota? No encontré otra cosa, pero creo que esto servirá. ¡De ninguna manera! Eso es uno de los zapatos de tu cuarto, ¿no es verdad? ¡No! ¿Por qué? Venía a usar la bota de un niño muerto! No sabemos si eso es verdad. Sí, sí, sí. Cambiaré mis palabras. Venía a usar... la bota... Probablemente esté muerto, mejor, ¿no? Flowey... He dicho que no, Frisk. Prefiero pudrirme aquí y hacer esto. ¡Me niego! ¿Pero no era esta la única manera? ¡No me importa! ¡No puedes obligarme! Uh, ¿Qué significa esa cara? ¡No me gusta! ¡Frisk! Métete Frisk. en la no, no, no, no. bota. Uh, ¡Te odio! ¡Y te odio mucho! ¡Me siento extremadamente incómodo! No digas eso, no ha sido tan difícil, ¿verdad? ¿Ahora podemos seguir? ¡Tendrán karma después de esto, niño! Perdón, perdón, pero lo dijiste tú mismo, necesitábamos esto. Y no pasa nada, cuando salgamos de aquí la podemos tirar. Uh, aunque en realidad es... bastante... cómodo. ¡Oh, sí, sí! Como sea, ahora pensemos en un plan de escape, ¿quieres? Ok, hagamos esto. Hazlo tal y como te dije. Para asegurarnos de que no nos ve, vas a ir a pedirle una tarta de caracoles. Y mientras está distraída, ¡escaparemos! ¿Lo tienes? Lo tengo, Flowey. Y así, el plan comienza. Se señora Toriel. Oh, hola, jovencito. Estoy limpiando ahora mismo. ¿Cuál es el problema? Eh, quería una... P ¿Podría pedir una...? Ah, uh, no seas tímido. Adelante, pide lo que sea. ¿Podría pedir un poco más de tarta de caracol, por favor? ¿Tarta de caracoles? ¡Esa es mi favorita! ¡Por supuesto! Puedo prepararte una ahora mismo si quieres. G ¡Genial! Muchas gracias, señora Toriel. Cuando quieras, encanto. Y el Oscar para mejor actores para... Fred! Muy bien, entonces, ve a jugar y te llamaré cuando esté lista. Gracias. ¡Flui! ¡Lo hice! ¡Genial! ¡Ahora vámonos! Por cierto, ¿cómo sabías que sabía hacer tarta de caracoles? ¡Oh, bueno, yo le di una vez haciendo una. ¿Es muy largo este pasillo? No mucho, pero date prisa. Probablemente descubra nuestra mentira muy pronto. Qué tonta. Olvidé preguntarte algo. Prefieres que deje las conchas o dónde están. ¿Esa es la ¿A dónde crees que vas, niñito? Y yo, yo... estábamos. Mentiroso. Me mentiste después de todo lo que hice por ti. ¡Ingrato! Te di cobijo, te alimenté. Fui amable y me lo pagas así? ¡Ah! Es exactamente igual que los otros. ¡Muere! ¡Sí! Maldita madre! No creas que me he olvidado de ti, Yerbajo. ¡Oh, no! ¡Vamos! bien. Resetea, ¡Resetea! ¡Resetea! ¡Yo! ¿No puedo resetear? Está muy oscuro. Así que... No es un sueño. He muerto de verdad. <ríe> quizás... Quizás es lo mejor. Lo siento, Flowey. Espera, no puedo rendirme. Por el bien de mi amigo, tengo que mantenerme determinado. Bueno, entra ya. La sorpresa espera. Eh, he vuelto. ¿He vuelto a las ruinas? No no puede ser. Mis objetos y, y hasta mi salud. Todo vuelto a la normalidad. Y aún sigues en mi brazo, Flowey. ¡Wow! ¿Flowey? ¿Ah? ¿Así que fuiste tú? ¿Qué, ¿Qué? ¿Por qué me miras así? ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo ahí, mi niño? Tu sorpresa está esperando. ¿Qué? ¿Mi niño? Ne necesitamos salir de aquí. ¡Sí! espera! ¡Nos matará! Está bien, todo está bien. Ahora no va a hacerte daño. ¿Y, en serio? ¿Cómo lo sabes? ¿En serio no sabes? Vamos adentro, tendremos que hablar. Bienvenido a mi casa, jovencito. ¿Hueles eso? Es una tarta de canela y caramelo. Y hace ah, preparar una habitación para ti. Sígueme. Flowey, esto. Esto es. Lo sé, lo sé. Síguela. Está atrás de esta puerta. Espera, ¿se está quemando algo? Ponte como en casa. Vamos, tengo cosas que explicarte. Entonces. Flowey. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes resetear? ¿Qué? No, no, no tiene sentido. ¿Cómo puedes tener más determinación? Re ¿Resetear? Alguien tan llorita como tú. No lo entiendo. Ugh, ¿Por qué? Da igual. Mira, morimos los dos. Luego volviste atrás en el tiempo usando tu determinación. ¿Volví atrás en el tiempo? Sí, ese poder se llama reseteo. Y no te atrevas a decirme que no me crees, porque lo acabas de hacer. ¿Usaste algún punto de guardado? Uh, ¿Esas cosas amarillas brillantes? Mentitas, me gusta tocarlas, así que se llaman puntos de guardado. Sí que eso era lo que estabas haciendo. Mm, ahora todo tiene sentido. ¿Por qué no me dijiste que podías verlos? Al menos guardaste, si no, seguro que estaríamos muertos. ¿Eh? ¿Ahora qué pasa? ¡Guau! ¿Por qué? ¿Por qué estás llorando? M ¿Mi culpa? No, morimos en serio, ¿verdad? Todo... ¿Todo fue mi, culpa mi, mía? No, no tomé suficiente cuidado. ¿Por qué? Sabes, cuando caí por ese agujero yo... Creí que había muerto. Que todo era un extraño sueño con plantas que hablan y monstruos. Pero era real. Morimos. Moriste. Y... Do dolió tanto. Debí escucharte. Yo soy un horrible amigo. Lo siento tanto. Eh, entiendo que estés disgustado, pero hemos vuelto. Solo tenemos que cambiar de estrategia. Esta vez sí que saldremos de aquí. Así que. para, ¿está bien? No fue culpa de nadie, ¿sí? Solo tuvimos mala suerte. Lo haremos mejor ahora, estoy seguro. Así que deja de llorar, tenemos que pensar en un nuevo plan. Espera, entonces... ¿no estás enfadado? ¿Aún somos amigos? Uh, seguro, no estoy enfadado. No te preocupes por eso. Gracias. O seré mejor para ambos si dejamos este tema, ¿sabes? Estamos bien ahora, pensemos en una forma de salir. Uh, hablando de eso, es tu turno, tú piensas esta vez. Un plan... Hmm, ¿Qué tal si...? ¿Escapamos mientras... ella duerme? Eso de hecho es una buena idea, pudimos intentarlo, pero tiene que irse a la cama primero, pero ¿cuándo...? Mi niño, ¿qué haces ahí con ese hierbajo? Tu tarta está esperando. ¿S tarta! ¿S ¿Sabes qué? ¡No tiene hambre! Está muy cansado ahora mismo, ha pasado por muchas cosas hoy, ¿sabes? Sí, sí, estoy algo cansado, ¿puedo dormir primero? entiendo no pasa nada puedes comértela después quédate la jovencito puedes comértela mañana por la mañana genial gracias buen chico no quiero molestarte más ya es tarde vete oh, a dormir. vale lo haré buenas noches ten lindos sueños uh, por fin bien ahora qué demonios estás haciendo bueno me dijo que me vaya a dormir no Pero en realidad no podemos hacer nada hasta que se duerma, y estoy algo cansado. Ya, ¿y qué pasa si te raja mientras duermes, eh? Ah, uh, sí, quizás no me decir eso. No, no llores otra vez, por favor. Pero te lo acepto, probablemente estás cansado. Eso podría ser peligroso, así que puedes echarte una siesta. Gracias. ¿No vas a dormir también? Ni hablar. ¿Puedo... quedarme... dormido? ¡Oh, no! ¿Cuándo he entrado? ¡Mierda! ¡Me distraje! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué debería hacer ahora? ¿Debería gritar? ¡Oh, no sé! ¿Quizás atacar o algo más? ¿Por qué? No sé si pudo realmente hacer algún maldito daño. ¿Quién dijo que esta era una buena idea? ¡Lo voy a destruir! ¡Oh, sí, claro! ¡Fui yo! ¡Hey! ¡Despierta! ¡Ya es de día! Uh, muy probablemente, así que ¡levántate! Gracias uh, ¿por qué? Por el peluche Oh, uh, no fui yo, el vino, ¿sabes? Te arropó y te dio eso por algún extraño motivo ¿Ella hizo eso? Hmm importancia a eso. El plan fue un completo fracaso. No se fue a la cama. Ni siquiera abandonó el salón. Ah. Y ahora, ¿qué hacemos? Esto es difícil. Me he quedado sin ideas. Necesitamos saber más de su rutina diaria. Quizás podamos encontrar información sobre ella en su habitación, ¿sabes? Uh, probablemente tenga un diario o algo así, pero... mientras hablabas. Ah, uh, ¿por qué? Mi ropa estaba toda sucia y ajada. Ah, uh, está bien, es suficiente con eso. No me importa realmente, ¿sabes? Ahora escucha, quizás podamos colarnos en su habitación. Ella cree que aún duermes. Curioso ¿y cómo su cuarto sí tiene una puerta. Eh, ¿Frisk? ¡Frisk, es sobre su cuarto! ¡Te lo ha saltado, idiota! Oh, lo siento. Creí que era este. Uh. Está cerrado. Bueno, ahora vamos a... Es en serio...